Sí. Ya, perdón que se, se cayó la señal Oye, eh, primero agradecer a, a, al partido eh, la invitación a, a estar hoy día compartiendo en este aniversario de nuestra casa eh, Segundo agradecerle a todas y a todos los que han estado siguiendo esta conversación A nuestros invitados, a nuestros camaradas eh, del país eh, Se sumó Mulchen, Valdivia, que vio Bío, Magallanes Un beso enorme a, a todos ellos Gracias a ti, Alfredo, por eh, estar dispuesto a moderar y a desafiarnos con tus preguntas, a la, a la Cami, por el tremendo trabajo en la, en la juventud, a todos nuestros jóvenes, por, por aquello a Claudio, que, que ha tenido roles de verdad importantísimos y, y, y nos ha desafiado tantas veces. Yo creo que, que cuando uno le preguntan por qué es DC, y yo soy DC desde que tengo memoria, desde muy niña, no voy a decir desde cuándo, porque no empiezan a calcular la edad, eh, la verdad es que... Somos de C porque, porque nos sentimos desafiados, porque, porque entendemos que las injusticias y las inequidades tenemos que transformarlas Y, y nuestro partido ha sido un partido tremendamente importante en, en aquello Porque cuando uno mira a sus hombres y mujeres de, de la clase media, de los campesinos, de los desamparados, de las mujeres eh, ...son parte de la, de la inspiración y el derrotero de, de nuestro partido... Porque, ...porque probablemente tomamos con, con audacia eh, los desafíos en la vida... ...por muy imposibles que, que parezcan, ...quizás un poco porque, porque hombres y mujeres de nuestro partido han sido quijotes en su vida... ...y creo que, que nuestro partido ha hecho grandes cosas por nuestra patria... ...y, y tenemos el desafío y la responsabilidad de, de seguir haciéndolas... De, a veces cuesta, eh, porque no se entienden eh, lo, los desafíos que tomamos, porque hemos tenido hombres maravillosos y mujeres espectaculares. Eh, cuando vemos lo que Patricio Elwin hizo en los 80, que fue capaz de superar las divisiones del pasado para, para liderar la recuperación de la democracia, eh, sin lugar a duda eso eh, alienta y, y desafía. Creo que 63 años es un, un, gran, un gran número. Eh, si le sumamos los anteriores, eh, mucho más pero estamos en el momento más eh, crucial y difícil de la, de la historia de la humanidad en que todas las cosas que creíamos establecidas no lo son y en que las personas, los hombres, las mujeres eh, están demandando de la política eh, una actitud distinta y, y yo por eso me siento tan eh, orgullosa de, de lo que hemos hecho en, justo en el último tiempo eh, Creo que cuando tenemos convicción de lo que vamos a hacer No importa lo que nos dicen No importa que nos echen a todos los economistas encima Y a todos los académicos encima Porque somos capaces de recoger el sentir de la ciudadanía Y a veces el, el sentido común es el menos común de los sentidos Pero en política hace falta Y, y hoy día, insisto, creo que tenemos que salirnos de las fórmulas tradicionales tenemos que ser capaces de salirnos del círculo, mirar desde afuera, recoger la angustia de hombres y mujeres y plasmarlas en las soluciones. Eh, un país más solidario no solo es posible, sino que es necesario. Y, y hoy día las grandes fortunas del mundo están diciendo que hay que ponerse eh, y aquí en Chile eh, hay muchos y muchas dispuestos, pero tenemos que ser capaces de instalar ese discurso. Yo no acepto que me tironeen ni de izquierdas ni de derechas eh, y creo que tenemos que ser capaces de construir todo, en que no se quede nadie atrás y en que todos tengan oportunidades para desarrollar sus talentos, sus convicciones, su espacio. Así vamos a poder construir un país, eh, sin lugar a duda mucho mejor que el del siglo pasado. Muchas gracias, senadora.